la colecta de dinero para el regreso de detective conan en español latino todavía continúa. para el día de hoy 7 de mayo de 2023 el monto reunido es de 706 dólares lo cual es un gran avance para el monto de hace dos meses que fue de 179 dólares recordemos que el mínimo para la colecta es de 2000 dólares y el fin de la colecta es el 5 de enero de 2024